Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas Son las 7, la hora del concierto Nuestra séptima edición del festival Urban Fest Que este año lo estamos haciendo online Porque es que no nos podemos quedar sin Urban Porque es que, vamos, eso es imposible No queremos quedarnos sin Urban nunca Así que bueno, voy a recibir a nuestros invitados de hoy Que son Anax Esperamos que la gente se meta dentro del directo, vamos Vamos, vamos, vamos dentro del concierto. Hola, ¿qué tal? Se la qué Ay, ay. Es que me puse de camiseta. ¿Te das cuenta de camisita? Voy a ya el... te veo ya, muy elegante, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy, hoy he decidido ponerme elegante. El goodbye. Bueno, ahora sí si va entrando la gente del si al concierto. Como estaba diciendo, esta es la séptima edición de Nueva Fé. Este año vamos no a poder realizarlo en, en los centros juveniles, pero no pasa nada porque bueno, estas condiciones no van a dar que el arte urbano esté en todas partes. Y gracias a vosotros, pues hoy tenemos un conciertazo. Ellos son Anas y, y bueno, pues vamos a conocerlo. Anas compuesto por Andrea y Axel. Justo. Sí. es. Ella, ella es Andrea, soy que... Axel. Pero si ya... Ahí estamos. Sí, es, <risa> Y contarnos un poco, por es que yo tengo un poco de intriga, esto de Ana, ¿cómo surge? A ver, porque en realidad es que yo creo que la gente que entre, además de escucharlos cantar, quiere saber el cotillo máximo. A ver, esta gente a no está por... conocida, a ver, esta gente dónde no ha surgido. porque se han juntado? A ver, a ver, ¿por dónde por ¿cómo nos hemos juntado el nombre por dónde empezamos? pues lo que tú quieras. Porque sí. digo yo que primero vale. es juntarse y luego el nombre, ¿no? A ver, no, primero nos conocimos y luego decidimos hacer música juntos y ponernos un nombre. Mira, primero me... empezamos ambos bachillerato artístico en un instituto aquí que a mí me pillaba bastante cerca y entonces pues nada, nos conocimos, hicimos buenas amigas y si en el curso de septiembre. En enero para mí ya era mi mejor amiga, en plan que es verdad que una amistad nos en tres meses. Fue mutuo. Pero totalmente. fue como súper, no sé, una unión, hay una conexión. Pasábamos todos los días juntos, nos sentábamos sí. al lado prácticamente. Y entonces empecé a hacer música, me dio por ahí. Primero empecé como de estrangis, no se lo dije a nadie. Y se me estaba comentando a la gente, pues ella como que me apoyaba mucho y en verdad le gustaba. Entonces, pues, ¿por qué no? Pues, y canto, es... o sea, yo canto. Siempre no, ha cantado. no sé cantar, pero considero que canto bien. Hacía en plan que sí, <risa> ha, ha cantado más que yo, estoy seguro. Y la cosa es que eso, pues se animó y decidimos hacer un tema juntos y el nombre pues era Anax, Anax, An de Andrea y Ax con el 4 de Axel con números, mi nombre, que me lo voy a cambiar. Ya bueno, ellos dos estuvieron en, eh, estuvisteis en, la, en, en el previo que hicimos al Urban Fest, ¿no? Que fue el pequeño festival que hicimos el sábado, donde contamos con un montón de artistas de la lanzadera, porque vosotros habéis participado en la lanzadera de artistas, ¿no? Sí. Y, y entonces ahí ya me comentabas lo del nombre, que estabas a ver si te lo cambiabas, que no te convencía. Sí, sí. Sí, sí eh, pues ya, joder, pues hace ya de eso. Pues ya, eh, por fin mañana mañana ocurre el cambio. Mañana. Easy day. <risa> y bueno, pues, pues dinos, dinos cuál va a ser el nombre para buscarte. No, no, no se va a decir eso mañana, mañana. Y se va a cambiar en todo Ah, vale, que vas a, vas a dejar algo de misterio. Sí, sí, sí, sí, pero hasta nombre de, de, de usuario de Instagram ¿eh? y todo, está todo ya calculado. Vamos vale, vas a ser una nueva persona a partir de mañana. Sí, mucho más centrado <risa> en lo que quiero. Ah, bueno, bueno. Bueno, y cuéntanos, Andrea, pues me parece muy guay que <risa> sé si las mejores cosas que hacen así. Así de un día para otro. otra, y aparezco a tu lado, como dice no, la canción. Espontáneas. Que, Andrea, cuéntanos, entonces tú ya cantabas de antes. O sea, tú no, siempre no has no cantado, sé. pero en plan autodidacta o cómo. Yo no es que cantase de antes, o sea, yo no subía música a plataformas ni nada de nada, o sea, yo uh -huh. me gustaba cantar, pero de, de muy pequeña fui a clases de canto, pero con mi madre ya no me acuerdo, o sea, no, no las cuento como tal, porque no... Y, y siempre he cantado bien, me ha gustado mucho cantar, imitaba también a cantantes y movidas de esas, y con mi madre, mi madre también, lo mismo, no sabe cantar, pero canta guay, nos ponemos ¿Alguien? ¿Alguien? En, a cantar la imita. ¿A quién imitas? A ver. Ah, ¿quién pues la ¿a quién imito? A la Malú, por ejemplo. Yo no sé que se re... llama Malú. Canta Malú un algo, tío, rápido. Canta a Malú, venga. ¡Exacto, te recuerdo! Desde el radio así, sí, pero, <risa> Le viste ahí. Todo, todo. Es que no estaba preparado esto. Eso me lo tengo que preparar. Si no, no, no, no. esto directo, total. Y pues eso, como él vi que se montó un estudio <risa> con cuatro cosas y que se podía empezar a sacar música, que encima era la música que estábamos escuchando nosotros y que nos molaba empezar a hacer ese tipo de música que estábamos escuchando, pues dije, pues, para adelante. Me monté ahí y al fue la lanzadera para empezar a escribir temas. Y no va muy bien. Mira, es que de, de, hecho, de hecho me hace gracia que yo al principio como que solo pensaba que un chaval con cuatro cosas en su casa solo podía hacer... Trap barra rap, es la música urbana. Luego decía, y si cojo una base de reggaetón y canto, también puedo sacarlos. Como que sentía que estaba prohibido coger una base a lo Taylor Swift, ¿sabes? Que es todo... No sé, te lo juro, que no entraba en. Y luego ya dije, hostia, puedo coger una hasta de jazz. Si no sabes gana, lo que ¿sabes? es hasta que no te metes. Es una verdad. locura, está todo guay, en verdad. A mí me encanta, me lo paso. Qué guay. Mira, nos Vamos estamos que sois... por aquí cosas muy bonitas, ¿eh? Muchas gracias. Pues sí, es verdad, yo iba a decir ahora, ¿eh? It. Estamos por ahí hablando del último vídeo, de tal, de un montón de cosas. O sea, que vamos, que o sea, otra, te has atrevido con todo. Sí. O sea, de no saber, has sido hasta ¿no, Axel? Porque igual, te has montado un poco tu sí, está. estudio, pero... Antes no estaba tan pepino, pero ahora está, ahora está guapo. <ríe> Qué guay. Es el hijo, el hijo de la bueno, pues De hecho, es <ríe> que quiero enseñar los cascos con los que sigo grabando a día de hoy, mira cómo los tengo. O sea, es que están tritrillados. <ríe> Muy Oye, amigos, de, amigos y amigas de Axel, ya sabéis, ¿necesitan unos cascos nuevos para el a, estudio. El este este es, este... 11 de noviembre, ¿qué le <risa> 11 del 11, a un rico de estos, de recopilar dinero. Claro, claro. Pues sí, pues sí, ahí lo tenéis. Unos cascos nuevos, por favor, para ese traje de estudio. Por Dios. Bueno, Qué pues allá, en verdad, Janet, yo saludo. Hola, Janet. Tío. 025. <risa> Pues en verdad es que yo ya no quiero quitaros más tiempo, ¿no? Porque estaréis pensando de, de empezar el concierto. Pues, Por favor, saludadme, Álvaro. ¿Qué pasa, Álvaro? Empezamos, si queréis, a cantar un poquito. Que yo creo que, que sí, ¿no? Eh, yo me voy a colocar en negro, pues para, para que estéis ahí a tope vosotros dos. Si alguna cosa me llamáis, pero bueno, a lo mejor os pregunto algo. Desde la oscuridad y las tinieblas, pero yo estoy aquí. Oye, y también voy a ver... Voy a ver, sí, a lo mejor si me animo a cantar o lo que sea, voy a aparecer, seguramente. No, anímate. Eh, voy a estar leyendo los comentarios porque si hay y os iré también comentando, como estaréis ahora guiados con, con las canciones y tal, ¿vale? Así que nada, bueno, pues nada, os dejo a todos y todas con alas, a Andrea y Axel, no, así gracias. que a disfrutar. go. <risa> el micro de Paripé que me mete o me meto más en el papel, ¿eh? Yo le voy a cantar al aire. Ey, ey, ey, ey. Así cabemos, bro. Ey, si lo pica abajo como el MD. Y tú solo me hablas cuando te conviene. No sé si estaré aquí, llámame. Sabes que estaré de lunes a viernes. Ey, si lo pecay abajo como el MD.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 Volando en la misma web No sé si lo cojo pero llámame ni wey Pruébalo por la prueba tu timidez Que yo te quiero ver Ok, no me cae abajo como el MT No bebo cerveza para que me ofreces Dice que una amiga tuya quiere verme Si quieres algo acércate y vente, vente No me hables a mí si eres incompetente Corro con la bicheta si tú no te metes yo no soy la competencia, puedes llamar, hablarme y contarme tus experiencias Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, onda pita que mira para otro lado y hago Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ah, lo que suelto suena simple, ok Si lo pica ahí abajo como el Y tú solo me hablas cuando te conviene No sé si estaré aquí, llámame sabes que estaré volando en la misma web. Si lo pica ahí abajo como el MD Y tú solo me hablas cuando te conviene. No sé si, no sé si, no sé si, Hey, hey, yeah no, la, yo camino sola, pides Uber, yo voy en mi no me siento importante, pero soy diferente, no que hey, hey. No conozco a ninguno que sea de tu squadra, Pide que te mola, hasta mi squadra, sé que te estás muriendo, por de cerca, deja que tu novio se divierta, un uh, chaplín oh. como una star, un es como Smart, dicen que me quieren escuchar, uh. Yeah, me odian y me hablan. No me no, importa no, no, no, nada, nada. Si lo peca abajo como el MD. Y tú solo me hablas cuando te conviene. No sé si estaré aquí. Mami, llámame. Llámame. Si lo peca abajo como el MD. Y tú solo me hablas cuando te conviene. No sé si estaré aquí. Llámame. que estaré volando en la misma wave. Sirope cae abajo como, como el MD Y si solo una vez cuando te conviene. Yeah. Llámame, estaré volando en la misma wave Volando en la misma wave Fireworks en estudio Volando ¿Qué? en la misma wave ¿Qué? Volando Buen en tema. la misma wave <risa> Nuestro tema, Sirope... Aparezca una oh, mujer, aparezca si quiere. ¿Qué le, ¿Qué le ha parecido a usted, Vanessa? Voy, voy. Vamos, Héctor, duro. ¿Qué tal? Guay, ¿no? Sí, es muy a gusto. Y que, y, bueno, me a mí me ha parecido un poco, ¿no?, que estáis hablando de alguna persona por ahí un poco interesada, ¿no?, es una mezcla... A ver, es una versión de una canción en italiano. Sí. Entonces, eh, nosotros hemos cambiado prácticamente toda la letra menos parte del estribillo. Entonces, es un poco complicado a la hora de traducir el estribillo, teníamos que oh. seguir un poco la línea de la canción original, ¿sabes? Sí, o sea, el estribillo, uh -huh. eh, el estribillo y la, las, las estrofas como que sí que tienen relación, pero luego el estribillo realmente es como muy basado en la original, sí. ¿sabes? Entonces, luego, pues eso es básicamente eso. Sí, que solo me hablas cuando te conviene, que me llames, pero que no sé si voy a estar para ti porque estoy un poco. Suele pasar, suele pasar, suele pasar con algunas personas, pero bueno, buen rollo. para adelante, lo suyo y que se preocupe todo el mundo por lo suyo. Diga. Efectivamente, vamos con la siguiente: un rollete un poco más sad. Más triste. Esta canción tiene historia, ¿eh? es una persona que teníamos en común, ya no, oh. ya no la tengo ninguno. Hace sí. mucho. Y de hecho fue por eso, porque pasamos a no tenerla ninguno por lo que hicimos esta canción. Pero cada uno por un motivo diferente, ¿sabes? Sí, sí, sí. En plan, y es como que cada uno cuenta su historia, pero va para la misma persona y se juntan en... Y los dos los vimos en clase y no, nos lo, lo enseñamos lo digo, después. Claro, en plan, mi mejor amiga y él, él era mi mejor amigo también y estaban liados ellos dos. ¿Perdón? No? <risa> las cosas cambian ¿no? Hay ese, ese trío ahí. Hay... Para que veáis que hay verdad en ¿eh, Ana. está. Sí, sí, es verdad, hay verdad las letras. Venga, pues a ver. Hágale duro. A ver cómo fue, cómo fue esa historia. Mientras imaginas Cuento de hadas, sin sin su amiga, y que quedando sin ganas. De todos los dramas, las amistades se ponen, y tú sola la desmigas. Este petalla no os diga, te has quedado sin salidas. salidas. A los que siga, pero luego a mí no me vuelvas cuando te decidas. ¿Qué cuando te decidas, que es lo que quieres hacer. En vez de soltar tus cartas, es un juego al que vas a perder. Yo estoy tranquila y serena ah. <tose> Lloro hasta que el vaso se llena Tengo mucha humildad Sintiendo que no te conozco Sintiendo la rabia en mis ojos <tose> Resiona más que otro de tus antojos Lloro hasta que el vaso oh. se llena oh. El tiempo que <tose> ahoga y nunca frega nanana bir es en constante condena oh oh eh oh, hey. enamorada de las penas mm -hmm. crying a love searching for love begging for more ad ah. Tengo encontrar alguien Pero, pero, pasó pero este al cielo me pregunto ¿Por qué está tanto tiempo junto? ¿Para que al desaparecer de mi vida que y ti solo salgan insultos? Miro para atrás y me asusto, tumbada en tu queda justo Sin saber que el día de mañana ni una palabra sana y solo disgusto Pienso, pasó de todo y pienso otra vez pero, y fue un pero, error Haber decidido dar otra oportunidad de esto sin el corazón, porque el corazón estaba de lado, tu circo estaba para intentarlo, intentando día tras día, cerca para apreciarme un sin pisarme en ese motorio de regalo. Decepcionado si lo hablo, de hace tiempo lo no tengo claro, de hace tiempo yo sé apreciarlo, aunque no lo parezca, aunque no me merezca. Aunque lo nuestro crezca, a la vez que la lo mentira loops, que a los los los nos afecta, solo me afecta a mí, Me mente ocupada con el puto jean, que quiero salir tan enterada, y más fácil mentir, que decirlo claro, que es lo nuestro lo más alto y dispararlo, para que dejarlo vivo y colegando, si piensas en él mientras en ti pensando, ando, ando perdido tratando de ver el sentido, no lo tienen lo tengo asumido, en ningún momento aparece ocupido, en ningún momento aparece un motivo para que ahora me odiesse y te digo que yo no sé qué derechos tienes a mirarme más si te gruta conmigo. The road, searching the begging for more attention, trying to find someone to love, pero ya pasó un momento. No, vale. <risa> ole, ole, ole. <risa> Aquí ponerle para adelante. Qué bonito, esta canción me gusta. Bueno, bueno, qué bonito, la las verdades ahí, ¿no? La <risa> letra, si te lees la letra con cuidado y si cambias el estribillo a español, suena mucho peor. Sí, la verdad que <risa> no sé. Siempre pasa, las canciones en inglés la traduces al español y te, uff, no sé, yo si lo diría eso. La verdad es que así suena bien, yo no la cambiaría mucho. No, no, no, no, ya, ya así sí que... salió, así se quedó. Bueno, pues ahora vamos a echar a Axel un poquito para. A por el y... de un cuadro, Axel. Como aprovechamos que, aparte de ser un dúo dinámico, pues también son Total. individualmente dinámicos, ¿no? Así que voy a cantar yo ahora mi segundo single. Y yo, miro yo le sujeto el micrófono. Tú me puedes hacer coros. ¿sí? Eso es. y, y nada, se llama Nada, sí. valga la redundancia. Y básicamente pues es de una etapa que pasó de que yo me empecé a fijar más en mí, porque yo soy una persona que se preocupa mucho por el bienestar del resto y a veces se me olvida el mío, ¿sabes? Y uh -huh. aquí como que ya empecé a entrar en una etapa de decir, mira, ya, ya paso, ya he ido muy detrás vuestra, ya va para unas amigas en general y, bueno, para gente en general. Bueno, para mucha gente. Para mucha gente en general. Dale. Así que vamos para allá. Muy bien, muy bien. Luego nos comentáis, eh, dónde podemos veros vuestras cositas. Sí, es que claro, y luego claro. Todo. Anax con cuatro A segunda ¿Sí? estamos ahí. Y luego individual ahora lo de tiempo. De... No, Sigue pensando en aquella vez, sigue buscando, pero no me beso. Las formas cambiaron nada, no quiso ni hacer. Y ahora que yo de ti no quiero nada, nada. Si me esperas, puedes hacerlo sentada, ya me cansé de esperar esa llamada, mala, quieres embarga, pero no es la mala, mala. Yo de ti, yo de ti no quiero nada, nada. Si me espera, puedes hacerlo sentada, tala. Ya me canso de esperar esa llamada, mala. Quieres estar en la buena y no en la mala, mala. Yo de ti jodete por el interés. Ya no te acordas, Nunca más está bien. Se hace mejor y ahora se siente bien. Después de lo tuyo, he subido el nivel y que. Si me calle, cuando caí, me levanté sin saber andar. Empezó a correr, ni tuve tu ayuda, ni la busqué. Ya no me vale lo que me decías. Aún mirándome a los ojos me mentía. Pensar en mí de forma constante, no sirve de nada, no sigo adelante. Con mi puñalada, ni sigo para adelante. Que fallo, trafalle fallo se un desastre. Y tú lo bordaste, mira yo a buscarte. Y ahora ya, yo de ti no quiero nada, nada. Si me esperas, puedes hacerlo sentada, tada, Ya tada. me cansé de esperar esa llamada, mala. Quieres entrar en la puerta, no es la mala, mala. Yo de ti, yo de ti no quiero nada, tada. Si me esperas, puedes hacerlo sentada, tada. Ya me cansé de esperar esa llamada que se quede yo de ti, yo de ti. ahora me toca ponerlo a mí perdí los papeles para que no pase fácil a ti, no es un universo aquí. ahora a resumen de bugari ni zac, que si quema la llora la tierra si grito y no se entera ya no hay nada más que hacer ya no tengo ese tiempo que me quieres hacer perder ayer no te vi pero te imaginé ya yeah. Pensando si es la última vez, oh, oh, oh, oh mirándolo como ¿no ser y fue. Sigue pensando en aquella vez. Y buscando, pero no me ves. No ha cambiaron nada en lo que solía ser. Y ahora que yo de ti no quiero nada, nada. Si me esperas puedes hacerlo sentar a cada. Ya me canso espera de esperar, es la mala, mala. No quieres separarla, vuelven la mala mala Yo de ti, yo de ti sí, no quiero, no quiero. B-R-E-E-A My once estudios, está en la casa Yo de ti no quiero nada Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Qué bonito, qué, Ay, qué bonito Yo me veo ti no el ¿Mm? Yo de ti no quiero nada, nada Si me espera, sentar a la Ya me cansé de esperar esa llamada, coño Le falta Lo has dicho, lo has dicho todo ¿Qué es lo que tienes que decir? Que no se me quede en bueno, bueno. pero, a ver Lo dijiste antes, ¿no? Todo lo que había que decir ¿Mm? Yo creo que sí Sí, sí Ojalá estuviese, es que, es que lo malo es que, claro, como la, las personas a las que le dedicamos canciones solemos ir perdiéndolas, nunca las oyen, ¿sabe lo que te digo? No, sí que las, sí que las oyen. ¿Tú crees? Puede ser, puede ser. Bueno, pero lo, lo bueno que tiene el arte, lo bueno que tiene estas es, es, cosas y el arte es que tú lo lanzas al aire y alguien que está en la misma situación seguro que lo recoge. Ya. No la persona exacto, exacta con la que has tenido el problema, pero otra. A otra le servirá, así que hay que pensar en eso. Vale, eso pues, está bien. Pero le, yo creo que sí que les llega, ¿eh? Que al final es una cosa que subes a internet y con que se enteren dos personas que tengan que ver con esa persona. Sí. Ya está. Bueno, bueno. Bueno. Uy, bueno, cuántos roces aquí, cuántos roces, cuántos roces. Gracias a todo lo que nos estáis diciendo, cosas bonitas cosas? por los comentarios. Que... Han dicho que vaya voces, que, ¿Sí? que bien los dos, gracias, como si ¿sí? se escucha, mogollones de corazones. Cantar muy, dicen por ahí. Sí, sí, llegará, llegará, llegará. Llegará, llegará, todo llega, todo llega. Mucho Vamos con Bueno, por pues... no. volvemos, volvemos los dos a partes iguales. Sí. Y vamos a cantar y luego contamos lo que haya que contar. Un poquito de alegría para el cuerpo, un dense jorito. Que, no, que no es reggaetón, eh. Dance jorito y reggaetón que parecen, pero no es lo mismo. Dale. Oh. estaba aprendiendo eso cuando pasó Carita de niña buena y pelulación. No quisimos que se diese, pero se dio Oh, hey, quédate Cerca, no hace falta, falta que me convenga Y nada que decir si va a surgir Se acerca el momento, me falta el aliento Siempre que te tengo, quiero repetir Quiero repetir, contigo quiero huir muy lejos de aquí, tumbados hasta el sí. fin. Cansada de no encontrar al chico que quiere, prefiere salir con sus amigos, cuidar lo que tiene Ya no quiere que la sola defensora. Brinda con champán y con la cola. Siento que se descontrola mientras él me llama. Yo siempre le puedo contigo en mi cama, paso de otro cuerpo. Tengo todo lo que me quieres, sé de sobra lo que quieres probar se acerca el momento, me falta el aliento, siempre que, que te tengo, quiero repetir. Entre palacios, y dije stop, oh my god, vestida de blanco, brilla con la luna y concierto. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? voy perdí ante tanto mal Y apenas recuerdo el Sinti Luis Azul Las ganas me matan, ya sabes qué hacer Si sí, no, llámame A mentirle, no quiero enamorarle, pero si hace falta, paso a buscarle. Los dos, es un pacto que hay entre los dos. Ambos sabemos muy bien la condición. No Se acerca el momento, me falta el aliento, siempre que te tengo. Se acerca el momento. Me pata el avión siempre que te tengo. Quiero, quiero repetir, quiero repetir, quiero repetir, repetir. repetir, fa, pa, pa, pa, pa, Al veranito, y como no hay fiestas, pues habrá que traerlas. Sí, que sí. ¡Qué buena! ¡Qué divertida! ¡Qué guay! comentaros un poco que has dicho ahí a hacer esto es Hall, pero que no es reggaetón, que es lo mismo. Y habrá quien diga, pues yo no tengo ni papa. La gente oye solo tucu, tucu, tucu, y ya dicen reggaetón, pero es que ese tucu, tucu tiene el. Tum, tupu, tupu, tup, tup, tup, más reggaetón, reggaetón, ¿sabes? Mucho tum, más como... Pum, pum, pum, pum, pum, más duro, los bajos como... Pum. Profundo. Y el otro es más como es chilling, como este, es más... ¿Sabes? Como más tal cual. No es un reggaetón de... Para que tú entiendas, uno se puede perrear, ¿no? lo típico de pum, pum, pum. Y el otro es más... Uh -huh. Claro, claro, entonces... Es un poco más chulado, ¿no? Es un poco más... ¿Qué? Sí, pareja. sí, me voy a decir ahora, que estaba leyendo para ahí que hay una pregunta. ¿Sois pareja? Pareja bueno, artística. Somos los mejores amigos de Sí, mundo. bueno, pareja artística. Si vamos solos por la calle, ahí va una pareja, eso es verdad. Sí, eso sí, dos eso personas sí. son pareja. Sí. Pero sentimental, ¿no? Un Dúo. <risa> por eso funciona también este dúo. <risa> ahí estamos. Como hermanos, vale, ¿Sí? Venga, pues ahí os dejo. Venga. Leco, vamos con la next. Creo que me toca a mí ahora, pues solitario. Ser. I think yes, so. Se paso a, a El verano va a ser mejor gracias a los otros que existen por ahí. ¡Ole, ole, ole. Joder, ¿qué le pasó? Muchas gracias, Janet. Janet no es tan fine. Está super fácil. Vamos, vamos, está a punto de llegar a las visitas, me hacemos ilusión. Está más dura, más dura. Ni dejo, ni reggaetón, ni. Aquí venimos machete. <risa> <risa> Y ey, ey. ya no sé ni dónde estás Y ya no pienso dónde vas Ahora te toca a ti pensar ah, ah, ah. Y los caminos se separaron Y el bien ya no pasa Ya no pienso contestar Ya no pienso contestar No me diré más WhatsApp. La verdad que te amo ah, ah. Ahora que yo estoy mejor, no me tire más para atrás, ahora quiero despegar, despegada. Uh -huh. Viviendo de día quemando, de noche hablando, para día pueda tu reproche de día y un día este regalo, los roches como como pone Cristina, pero esto ya paso de hacer como que me conoces y no te conozco gritando más voces. Ey, ey, ey, ahora respiro, ahora, respiro, ahora me respiro, ahora me hecho Ahora mentira, todo lo que impido, ahora no quiero. Ahora mentira, todo lo que pido, ahora no quiero, pensé contigo, ahora me quito, yo me retiro, ahora no quiero, no ser tu amigo, yo no quiero, yo no, quiero ay, ay, ay, ay, ay, ay. no quiero sé venir dónde estás, yo no vendo dónde vas. Los caminos se separaron y el ya no pasa, ya no pienso contestar, ya no pienso contestar, no me tire más WhatsApp, la es que se va más a que yo estoy mejor, no me tire más para atrás, ahora quiero despegar. Ya, ya, ya. Walls, Estudio. Hey, es cortita, escribillo, súper escribillo y. para adelante. Chile. Queda parecido. Qué buena, tío, qué buena pinta. Sí. Pues a mí se me ha hecho corta también. Digo, le falta ahí algo, ¿no? Sí, es que dura... faltaría ella Dura dos minutitos. Es que. Porque... Está muy guay. Iba a hacer una canción con un amigo, pero al final le dije, uff, es que me gusta mucho, como para que Porque era para una mixtape suya. O me dijo, quiero hacer una cosa, una mixtape mía, empieza todo el tema. Y yo, sí, hombre. Pero bueno, lo empecé y me gustó y le dije, oye, que me la voy a quedar. En plan, adelante. Y me grabé el vídeo en París, que me fui de viaje con mi papá. Y quedó guapo ahí con escultura. Oye, ¿entonces tenéis vídeos estos en YouTube? ¿Tenéis alguna cuenta o algo para que la gente que pueda ver... Claro que sí, mira, hacemos... Pues da cuenta, cuenta, a ver, cuenta. Podemos se fijado un comentario antes. Sí, lo puedo poner, sí. si queréis, o... No, no, ya está, está Bueno. Uh -huh, así. ¿Cómo se... Sí, no, pero, cómo pero, se pero fija, es... cómo se fija? A ver, espérate. <risa> <Ese> paisaje! ¿Te he has visto? ¡Qué paisaje! Voy a poner... Dani, ¿Dani quédate, por favor. Anax. Uh, y, y, y. Uf, es que estamos poniendo un comentario que al subirlo, Chibuento. luego eh, puedas anclar, o sea, anclar. Luego se queda ahí, ¿no? De hecho, pues, vas a tener que ser tú quien lo ancle porque eres la que. Vale, me lo apunto. Vale, ahí está. El de YouTube, tal, tal. Yo voy a anclar, todo lo que se pueda anclar. Anclar comentario vale. y de una. Anclalo, anclalo. Vale. Dale ahí el de Drea. Tú no puedes, es ella. Pues, luego, pero es luego, ¿no? ¿Cuando guardas el directo? No, no, no, ando ya, tú hazlo para que se quede abajo Dale, para que entre. Eh, toca mi comentario Y te pone anclar Y saldrá ¿Voy, voy, voy. Fijar? Sí. Ah, vale, aquí está Fijar <risa> Venga, yo lo voy intentando, ¿eh? O sea, yo lo pulso pero no Simplemente Pero yo lo, lo tengo que pulsar, ¿no? Para anclarlo Tienes que darle a fijar. Aquí aprendiendo, aprendiendo para hacer una Instagram. Se tiene que quedar ahí. O sea, aunque le pulses y le des a fijar, se tiene que quedar ahí. Sí, le he dado. Le he pulsado. Pero sabes, no me sale ¿no? ninguna. No, no me sale. Bueno. No me sale, no me sale. Bueno. bueno no ahí, pasa bueno. nada. Se viene la canción... Luego lo pongo en el comentario del vídeo. Espera, que me lo apunto. De todas formas, irlo diciendo, por si sí. irlo comentando para quien esté ahora en directo y, vale, y quiera sí, Yo creo que nos conocerán, en plan eh, Anax. En es mi biografía tenéis, canción, tenéis mi canal y aparte en la suya, que tengo fotos con él subidas, tenéis su... Sí, sí. En la historia mismo, tenéis su perfil y tenéis ahí el, canciones el, suyas también. El link de nuestro canal, nos mm -hmm. falta también en la frente, o sea, vamos practicando con él. sí <risa> Guay. Así que. Bueno, chicos, no he podido anclarlo, pero me lo apunto y luego en los comentarios, cuando deje el vídeo subido, ahí aparece, ¿vale? Ok, vale. Bueno, pues vamos con la siguiente, que la ha estado pidiendo. Ahora mismo no me acuerdo quién era, pero la ha estado pidiendo y, y se viene y me hace mucha ilusión, me apetece mucho. Dale, dale, André. Venga, vamos para allá. Es nuestro primer tema juntos. Mira, lo he puesto ya meta ya. Ole. ¡Qué grande, Janet! ¡Estás es mood! La esperada mood. ¡Mood! <risa> Vamos que ya va a empezar la fiesta trae de amigos y te que yo el volar. Llegando, estoy llegando, no hace falta que esperes, dejo que vayas aprendiendo, eso traigo lo que quieres, la bebida, la verde. Yo no quiero que te acuerdes, de que la he metido aquí en vez de. Guardarla, que si no se pierde, que si no se pierde, que si no se pierde, vámonos para el que si pone en que yo quiero perder. Que si te paso, yo te paso a ver, te paso de ver ey. Eh. Ahora que empieza ya no y que me pende. Tu historia para saber. Que se viene, vente, vente, vente que te he dicho que te hagas otros. Eh. Aprender para un tema nosotros. Ey, se te ven los ojos. Pasto tocado, yo oh, ya estoy listo. No sé cómo lo ves tú, vamos para adentro que ya está abierta el flow. Vamos que ya va a empezar la fiesta, tarde. amigos y interventa. que traer o ah. te va a volar. Llega el de siempre, ah. calentando el ambiente, a contra corriente. Entre caras desconocidas, y si me voy de la vida, hey. dile que no la que quería. quería. Si me encuentro ay, con ay, alguien ay. que no me apetece, te un y mañana se olvida. Sus, sus, sus. Ahora no tiempo vea verde verde. Nah. Ahora toca que te vengas conmigo y te goces el tema Que bien problemas no tienes, mueve la cabeza Sé que te entretienes con naturaleza En este jude solo falta una cosa Y este por la única fiesta tan apenas Empieza a suelta tu coleta Ya no necesito que sea ni que te mareo Planeando como un cometa Estoy en el cielo entre nubes no violetas yeah. Creo que me he pasado Pero me da igual, pero me da igual, pero me da igual. ¿Tú, tú, tú, me te cago te ves en ves la puta, puta, puta Y madre, puta madre, madre, madre tío, vamos, vamos para, para afuera. La ¿Sí? Mama. ¿Sí? Eh, sí vale? va, ¿La mamá? ¿Sí? Sí, madre. Va para casa que ya ha el metro. Vamos, que ya va a empezar la fiesta de los amigos y cerveza con la El ingrediente? ingrediente va a volar, llevo a casa, saco la llave, la riñonera, primo, pero ni de coña la ti, la primera, se si entró, dentro, de cabeza, hacia la nevera, Pero la semana no me levanto, creo que estoy terrible, ya no la aguanto That's panto, and amanecer, me encanta. ¡Vamos ¡Oh! a eh, Este videoclip fue el primero que, que hicimos guapo, en plan currado y, y joder, me lo pude ver seguido 50 veces perfectamente. Es que había los bandas que era trayectos de bus de 50 minutos de bus verde en plan entero. Sí, sí, verdad. Te lo juro, es que fue la primera vez que me vi en un vídeo en condiciones y dije, Dios. Es un videoclip, tío. Y ahí. Qué tío, guay. Te lo juro, me encanta. Así que... Bueno, ya, ya se van acercando las fiestas otra vez. Esperemos que dentro de poco podamos hacer alguna fiestecita y es un tema, pues, no para fiesta. Así que habrá que pinchar eh, pero, con ya, pero... más... Sí, por favor, yo quiero más micrófono, más Yo me quiero subir escenario. a una escenario ya, por Dios, un poco más. Joder, <risa> vosotros que subáis a los escenarios de los otros pues, a ver si puede ser, a ver si puede ser, pero bueno, ya queda menos, ya queda menos. Somos muy apoyacausas, ¿eh? O sea que... Donde nos llame la llamamos. Guay. Bueno, es mi turno, parece ser. A ver... Me ¿Pregunta por qué que...? Pues a ver, mi primer, ahora el primero. Esa, y que mi... de todas la que más vistas tiene. Pero... Sí, o sea, esta es la que... <risa> pero ¿por qué me dices? Dilo. Es la canción que más visita tiene de los dos. De todos. O sea, esta es la nueva. No, pero... Ay, me he confundido personas. son los lindos. Bueno, ¿A quién? No sé. Bueno, eh, fue mi primera canción en solitario porque me había grabado varias antes aquí en Casa de Axel en Fireballs Studio. Fireballs Studio. Pero no, como que no me acababa de encontrar yo mi... Mi esencia para decir esta canción la saco, esta es, esta es. Y pues mmm, dueles, que es como se llama, la que voy a cantar, fue la uh -huh. canción que significó algo muy profundo para mí. Fue un momento que estaba todo rayada pero mazo. Y pues plasmé ahí todo y me gustó, dije, me mola, además creo que puedo transmitir esto que siento, me puede ayudar a desahogarme y ayudar a otra gente. Así que, para adelante. Qué Así, guay. Ahí más, la saqué. Yo le voy a vivir. De un que llores, mi esposa. Está llorando, pobre. Él. Él. Duele. Duele quererte y no tenerte. Tener que ocultarte lo evidente. Me invaden los demonios de mi mente Y un ángel susurrando que lo entiende, Pero duele, duele demasiado fuerte Ya no sé por dónde seguir Me he olvidado de cómo vivía Antes de vivir por ti de todos mis lados solís Intentando no admitir Que tú no eras para mí Pero yo que todo lo que quiero no lo puedo tener, que tengo que perderme para poderte ver, que no hay interés, y voy lejos de no voy a poder, no quiero saber lo que hiciste ayer. Cállate una vez, cállate, no quiero tener nada que ver, nada que ver. De bien. Duele quererte y no tenerte, tener que ocultarte y no evidente. Duele, duele. Va, va, va, va. Pasan días, pasan horas y los nuestros no, nuestro, no mejoran intentando complacerte o así cambias la emisora. Pensando en lo que me dices por WhatsApp y no en persona. Dime, dime, dime, dime, dime que me quedo ahora. Llore, mientras ves que me pierden, no lloré, Hace tiempo que mataste todas mis <tose> ilusiones y ya no me queda otra. Duele, duele quererte y no tenerte. Tener que ocultarte no atinente. Duele, eh, eh, eh, duele. A los demoros de mi mente y un alto es que lo intenté. Pero duele, duele, duele demasiado fuerte. <risa> demasiado fuerte. Five Wands Studio. Demón, demón. lo que se puede, haces lo que se puede. Lo que se puede, dice. Capullas. Ahorita si no hemos llorado a todo el mundo. No, lloré. Le... Demasiado. Pues, están eh... llorando. Llorar. Eh... No, hombre, no. no. se nota, no, se no, nota no, que, no, que. ¿Cómo? Se nota, se nota que en esa canción le has puesto ahí como todos tus sentimientos, ¿no? Como que te has dado la vuelta, Como se suele decir? Y. En canal. Esa, esa etapa fue muy. Yo estaba que no sabía ni dónde estaba. ¿no? Y mira, yo soy una persona muy alegre, muy así que paso de todo. No suelo estar hallada mucho tiempo, pero ahí fueron meses. Estaba un poco perdida. ¿no? Uh -huh. ahí está. Muy fuerte. No nada, ¿no? <risa> bueno, eso le pasa a todo el mundo. Pero es guay, porque estás contando un mensaje de que la música te ha ayudado a, a contar un poco lo que sentías. Sí, sí, la música es fue sacarla y decidir. Ya lo he dejado ahí. Es rollo de rapero, de eso de... Es que no escribo porque quiero, es porque lo necesito, para sacar lo que llevo. Que más de mí, fue de rapero underground, ¿sabes? La verdad que sí. <risa> bueno, guay. Bueno, ¿cómo vais? Nos quedan dos, dos temitas. Uno y otro de los dos unreleased, que no hemos sacado aún. es el último? El último. O sea, ¿inédito? Inédito. Y con un vídeo... Más guapo. Si me hiciste ilusión verme en HD, me habría gustado verme cómo me iba a ver en, en, en 4K como en este vídeo. Hace un año. <risa> antes. Dios, iba a ir a mejor. Y la verdad es que buah, está durísimo. Hemos invertido todo lo que teníamos. En plan, ganando este? tiempo, dinero. ¿Y, ¿y cuándo sacáis o sea, este vídeo? ¿Cuándo lo sacáis? Es que es una buena pregunta. Lleva mucho tiempo, pero hemos estado sacando cosas individuales. Bueno, yo no sé. Como que hemos tenido un momento de análisis un poco disperso. Y ahora que hemos vuelto... Bueno. <risa> Con, con la situación esta, también... La canción después... <risa> ¡No te lo pago, pues? ¡Andrea! Simón, con las almendras. Con eso no se bromea, hombre... Una almendra, no, no, me... no, perdón. <risa> <risa> bueno, no, con el no, vale, la release no, no, no, que también no le voy confinamiento porque había demasiado contenido y la gente no estaba lo estaba. También, también, porque es un tema que me parece ¿Sí? que, lo, que lo goce cuando quede en el viernes. No es su puta casa cada uno solo, ¿sabes? Pues sí, pues sí, también, es verdad. Total. Si <risa> ¿Sí es que ahora lo que venga este esto va a ser mucho mejor. Sí. sí. Sí, sí, sí, yo creo que sí. De cara al verano, perfecto. Finales de junio. Hay, bien, que bien. hay que reservarse sí. cositas debajo de... por ahí debajo, para luego sacarlas. Sí. sí. Bueno, voy a ir con 4G, que es mi penúltimo tema. No, antepenúltimo, no sé, pero 4G de, de la conexión del móvil, ¿sabes? Sí, sí, del sí. internet. Sí. ¿sabes? Sí, sí. Y si da tiempo, a lo mejor que andamos alguna más, pero si no, no. Porque a lo mejor no da. No son? A ver. son 49, chicos, os quedan 10 minutillos. Vamos bien, vamos muy bien. Venga, voy. <ríe> <ríe> y esta canción en verdad mezcla dos géneros. Urbano es la misma base, reggaetonas, juego y, y trap, podría decir, cuando rompe el estribillo, no es reggaeton, obviamente, pues es trap. Y luego entra reggaeton y siempre hice una fase que lo mezclase, tío. Se retrapa. ey, ey, ey, pues lo contigo, solo llámame, oye mi voz, no me encuentro bien, arreglalo oh, oh, oh, solo como tú. Solo quiero cama para dos Dime dónde estás, te qué digo yo? Ey, ey, ey Vinimos a romper no quiero 4G La única con eso es necesaria Tu espejo la B, que no sé vuelve otra vez, calenta tu piel Ey, ey Todo no te sale loco vos. Si estás cerca me vuelvo loco hey. quiero quedarme otro poco. Mira, mira, sabe la vacilo Valentino, pero es sintético el amigo Necesitas tú si si te quieres, te lo consigo Hey, hey, hey Mira, como sigo, mira, sabe la vacilo Valentino, pero es sintético el amigo Necesitas tú si tú quieres, te lo consigo Hey, hey Pues, lo consigo Solo llámame o bien me encuentro No me encuentro bien, arreglalo el lugar, otro trago más tendré que dar si miras atrás el pasado nadie recuerda noches sin casa solo en la que no dormiste nada que, que, tú qué crees pero moli, percoce, todo sí anillo shit I need come to my la casa, prende la grasa no te cambies de equipo como jaza no de tus casas, si no el asón sigue en mi manga, oh miras Valentino, pero es <tose> sintético, Llámame, oye mi voz. No me encuentro bien, arreglalo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Solo como tú. Para tú. Viri te dirá no quiero cuatro Costa rica española <risa> velozos dicen por ahí de ¡Ah! Ah, sí. no me quiero enrollar para todo el tiempo así que a ver ¿Cómo? para que no se ve con ganas que no me voy a enrollar para que eh, no se no ve con las ganas de cantar nada claro, ¿eh? voy a ponerlo de nuestras redes un momentito ya cantamos la ¿Un siguiente. Momentito. A ver. Pues sí, sí, estamos delante de la última. YouTube, Anax eh, 4x3l Axel, se lee Axel, coño. No pasa nada, para solucionar problemas me lo voy a cambiar mañana. Mañana vais a buscar Axel y no lo vais a encontrar. No va a salir de ningún lado, no va a existir. Ay, espanto. Tenemos la paleta número 5 Venga, vamos a darle. Último tema. Se llama Ready, que preparados, listos para todo. Ready, steady, go. Y falta una versión ultra definitiva que hay que pulir na una parte mía, pero bueno, da igual. Pero esto es lo próximo que va a salir. Y es otro rollo, otro rollo. Ni dancehall, ni reggaetón, Ay. ni nada. Samurai Samurai Ay puede con el traje y la bruja del club Sin salarte estabas tumbar el club Si me deten estás sin ti para ya Tú siempre me bailas feliz sin su Rápido, lento ya sale mi mood En una nave nos vamos a Saturno, lo, lo, lo, uf. es solo mi como el cubitú Sumando una mota de tiramisú, me están haciendo un uh, músico. Uh. Siento que vuelo cada vez que sale marina, me lleva por dentro. Siento que estoy perdida, no soy unido, es otro país, otro cuerpo. No reconozco figura, no hay prueba ni tampoco prueba. Cada Cabe que llevo a la luna, la mierda, la mierda, la Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. que llegó a la luna la miro y la veo de luna, yeah. <risa> Esto es así, es tal cual. Es el drop, es el drop. Ehhhh. Saca esto ya, por favor, dicen para algo. Es que es malvado, eh. ¡Uhh! ¡Defiesta <llulgamos> ¡Sí! toda la hora! ¡Uhh! <llulgamos> ¡Te voy, que voy! ¡Quítame el escrito! ¡Quítame el escrito! ¡Sabe que digo a la luna, la mira y la veo en que llegó a la luna, lo hago con Camel no fortuna. No quiero locura, mañana laguna, Came, Cameca se está quedando muda. náuseas agudas, ahora necesito ayuda, ahora ya no quiero ayuda, reencarnación como puta. Uh, eh, eh, eh mi Solo recorre tu tatu Estamos uh, entendidos, estamos prendidos. Ya no estamos, solo ganas conmigo. Estoy envuelto en mío. No les digas que no pero el abrigo. La mano arriba que está para abajo. sé dónde estoy no veo un carajo. Soy un americano, siempre lo veo debajo Con hermano de sacato. Oh, oh, resaca segura segura. Oh. La contra natura, oh, la vida es muy dura, pero hoy te cura, ya. Ya, ya, ya. Cada que llegó a la luna, la miro y la veo de luna, ya. La mira y la vivo en la luna, yeah. ¡Cabe que a la luna! ¡Cabe que a la luna! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Cabe! a ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡Cabe! Te mazo. ¡Te mazo! ¡Woo! Este, este triste no vale ponérselo. No, no. ¡Qué buen firme de este concierto! Brutal, bueno, me creo que la frase, eh. La de la luna me ha flipado. Cada vez que llego a la luna, pero eso es como que vas, es que no sabes ni qué estás viendo ya, ¿sabes? Pero bueno, <ríe> Ya me imagino, ya me imagino, pero es muy poética. Sí, claro. Yo la he rescatado. Preciosa. De te mazo, te mato. ¿Qué, más, pues, qué bueno, y esto para lo sacáis, por favor, sacarlo ya. Poquito, en poquito, ya vamos a empezar a meterle ahí el marketing a tope y lo sacaremos. Esto es por hacerme un wow, es que no me puedo hacer un wow. <risa> boom Pues eso, en principio pues hablando, organizarnos un poco, porque está un poco todo en el aire. Y, pero en principio va a ser lo próximo. Sí. Pues nada, a seguir, a seguir creando, a seguir creando. Sí, sí, sí, sí. No, vamos, no os paréis, ya no os paréis, porque estáis ya retomándolo, así que. Para esta referencia... Vamos sí, lo que queremos, no vamos a parar, vamos. Enfocados. Genial. Muy guay, muy guay. Bueno, pues nada, chicos, os decido con este temazo, ¿no? Es ¿Sí? que a mí, a mí el... me ha suplado, yo, no sé, si metemos otra cosa va a estar guay, pero es que A ver si me ha aquí. Es muy cañero. Yo, yo no decido sobre el tiempo, se está acabando los sentimos. Yo para mí, Rede, es la guinda... Ha sido la linda y paje totalmente. Pero queda Mira, A mí me flipan la gente. En serio. Pues es igual que el roscón. También me eh, gusta. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias Andrea, Axel, Aar, ahora voy a poner. Dime. Tiene una rondita de besos para la gente que lo está pidiendo y son los Me vale la rondita de besos para el señor sí, Y se lo dice. Sí, sí, sí. Bichamón, la maca. La marca eh. que te adoro. nuestra clase, una ultra, no sé, me encanta, tío, nos ha apoyado siempre muchísimo. Nos ¿no? la vamos a llevar de gira, nos famosos. El día que nos hagamos famosos, te lo juro que un lambo para ella. Claro, para... es que y necesitaréis que nos de las maletas, que nos matille y tal, entonces ahí buscaréis a los colegas. Claro, claro. Sí, sí, en la maleta metemos a Maca. <risa> luego a, a Claudia también, ¿o que creo que se ha metido la última. No, no, Claudia está, que la he ¿Sí? visto antes. Sí, ah, sí. duro, pues discúlpame. Janet, un beso muy fuerte. Y a Álvaro, no le has dicho nada, ¿no? A Álvaro sí, sí le he dicho el, primer, el segundo, después de Maca. <risa> y luego a Amy Smoke también. Ya, Rocío. Rocío, Rocío R. R. Rocío R. Pues nada, espero que os lo hayáis gozado. se me ha pasado volando, ¿eh? Si queréis escuchar más Anax, más nuestro, pues, juntos individual, tenéis en mi biografía canciones mías, en las suyas, suyas. Y pues aparte nos llamamos Anax en YouTube. a -N 4 x Disculpame, Claudia. Un besico muy fuerte. Me lo pasan muy bien. ¿verdad? Un beso para vosotros, muchísimas gracias, Ana, en conciertos, cerrando el miércoles de hoy de, de nuestra séptima edición de Urban Fest, así que muchísimas gracias por todo lo que has ha ayudado. Por tu culpa duerme mi Y nos volvemos a ver, ¿eh? nos volvemos a ver, nos encantamos con vosotros. Sí, sí, claro. sí. sí, sí. Venga. Para cuando podamos estar cerquita. Sí, tenéis, sí, ven, tenéis que empezar a ver cómo Venga. va el, el, el tema del autotune en directo. Porque a mí me da igual cantar así, pero en verdad es que nuestros temas sonamos como robots. Y es así, es que es la gracia. Entonces, si yo claro. puedo sonar como un robot en directo me haría mucha ilusión. Y si no, pues a romper el micro igual. Pues me lo voy a apuntar. Concierto, Juan Macho. Bueno, presento, chao. Un beso. gracias. Chao. Lo guardo, lo guardo, lo <risa> guardo.